Hola a todos, bienvenido a nuestro canal, Channel Share Spanish. En el día de hoy, voy a introducir una forma para resolver Olvide ID de Apple y activar iPhone rápidamente. Porque el proceso de eliminar cuenta iCloud e necesita terminar en la computadora. Conecta a iPhone a la computadora. Abre 4Me y aceptar los condiciones y términos. Entra iPhone en modo de recuperación. Empieza a poner iPhone en modo DFU, este paso es fácil, solo necesita según indicación. Después de entrar en modo DFU, iPhone Jailbreak, este proceso dura 2 o 3 minutos. Termine Jailbreak, pone iPhone en modo recuperación manualmente, este paso no es difícil, solamente sigue los introducción. Luego, entra el modo de DFU nuevamente. 4Meki va a desbloquear cuenta de iCloud. E Después de procedimiento, iPhone se apague y activa iPhone. iPhone va a omitir bloqueo de activación. Lo apruebe. Hasta próximo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta.